Muy buenas... No sé, mañana, mediodía, depende de cuando me veas o cuando lo publique. Eh, estaba pegándole cuatro vueltas al tema de Silicon Valley. Bank. bank, Y buscando los porqués, ¿no? Hablando con unos, hablando con otros. Y yo tengo mi teoría. ¿vale? Yo tengo mi, mi, mi teoría particular. Eh, pero para eso hay que conocer la historia y ver un poquito para atrás cómo... Eh, se derrocan, inclusive gobiernos así, <ríe> en formas bueno, pues, como aquí no ha pasado nada, pero aquí nadie se ha enterado y no... ¿sabéis eso que cuando dicen A ver, se ha derrumbado un edificio hay 27 heridos 30 muertos y 20 desaparecidos ¿cómo que 20 desaparecidos? se han volatilizado, no se sabe dónde están están debajo de los escombros si me dices que hay heridos y no sé cuántos muertos y 20 desaparecidos, pues, ¿cómo que desaparecidos? Se este termina, se cierra el expediente y siguen habiendo 20 desaparecidos. ¿Eso para justificar qué? No, no, es que en la banca hubo tal y hubo que rescatarlo con unos cuantos mil millones de dólares. ¿Vale? Pero, pero estarán en algún lado. Es decir... Cuando se rescata la banca, cuando se rescata una empresa, cuando se rescata tal... Ese dinero se ha ido a algún sitio, lo tiene alguien, ¿no? Follow the money, sigue el dinero. Ahora, ¿qué pasa en Silicon Valley? No me voy a enrollar, vamos directamente a verlo, ¿vale? Eh, por aquí. Bueno, pues Silicon Valley durante un montón de años... Eh, joder. Esto, por ejemplo, es del, del 2011, ¿no? En el año 2011, hace ya 12 años, pues, qué fantástico era, qué bien, trabajar en Silicon Valley era, era la leche, además podías tener mucho tiempo libre, zonas de relax, eh, un montón de beneficios sociales, seguros médicos eh, que te cubrían el 100%, incluso a tu familia le cubrían, si uno no, el 100%, el 50% de, de todo esto. Eh, y, y bueno, eh, todo pues eh, pagado por las, por las empresas. ¿Vale? siempre pues, había un montón de, de ventajas eh, sociales de trabajo de vacaciones de horarios flexibles de bueno pues, oye y qué pasó pasó que hubo un problema lo sabéis pues porque la mayoría de todas estas empresas eh, startups sobre todo y, y, bueno, y, ya, y ya empresas establecidas tecnológicas potentes eh, irrumpieron con el tema de datos el control de datos, ¿de acuerdo? Yo creo que todos conocemos esa imagen de Max Zuckerberg en el Congreso, siendo interrogado por cómo se han utilizado esos datos, si a favor, si en contra, si cómo, si tal, si cual. Sabemos que esos datos los utilizan, vamos, absolutamente todos. Y a partir de ahí, a partir de aquel momento en el que, en el que pues, todas estas eh, empresas empiezan a crecer y a manejar todo esto, eh, ya no es tan bonito. Ya no es tan bonito. Se empieza a hablar de todo el control de datos, se empieza a hablar de... Y, y se despega pega tirones de orejas importantes. A ver, señores, que el control de datos lo queremos nosotros, que somos el gobierno, que somos el Estado, que es una cuestión de seguridad nacional. Recordar que siempre han puesto la seguridad nacional por delante con el tema de los datos. No la seguridad personal nuestra, no la seguridad nacional en general, ¿no? Para proteger, para la protección general. Entonces ya empieza a haber noticias ya chungas de que, bueno, de que Silicon Valley exporta el feudalismo, de que es la cara oculta detrás de, de todas esas guarderías, que están perjudicando, eh, porque claro, ellos tienen algunos clientes, o sea, algunos trabajadores sí tenían guardería, otros no, y ya estaban afectando a las guarderías de la zona eh, con el tema precios porque a ellos les salía gratis. Y, o sea, una, una, una auténtica barra basada. Y luego. Pues bueno, pues eh, con el tema precisamente de la información, esto ya es del 2019, los gurús digitales, toda la gente que trabaja en todo este tipo de startups y de empresas, no quiere que sus hijos se críen... delante de pantallas. ¿vale? De ningún tipo. No quieren tecnología en las aulas. Y no les permiten y procuran que tengan el mínimo contacto con la tecnología en sus casas. Evidentemente, pues esto la mayoría de la gente no lo hace. Lo hacen solamente los que saben qué pasa en las pantallas. Bueno, pues esto fue una, una batalla. Evidentemente la batalla la perdieron las startups, multas, tal, aquí te pillo, aquí te mato. Pero llega la blockchain. Ay, amigos, en este camino también por llega, llega blockchain, llega el control de, del dinero. Eh, recordáis todos, y creo que más o menos el que más o el que menos le habrá oído hablar de libra, la moneda que Facebook quería, pretendía sacar, también la que pretendía sacar eh, Telegram, la, también la que pretendía sacar Twitter, y no ha sido posible. Es una amenaza continua. ¿Por qué? Porque Facebook sería el banco número uno del mundo y no lo van a consentir, no lo van a consentir. Ahora, dentro de todas estas startups que hay y no solamente son en California, en Silicon Valley Silicon Valley Bank tiene eh, sucursales en, en Inglaterra, en Europa en, pues en Alemania tiene eh, eh, hay un montón ¿vale? hay un montón a lo largo de todo el mundo entonces va a afectar a empresas que no solamente están en ese Silicon Valley sino en todo el mundo a lo mejor Está más cerca de ti de lo que crees, esa afección. Entonces, mucho cuidado porque es súper importante la semana que entra. Y ahora bien, ¿qué era lo que les faltaba por terminar de controlar? Primero, reducir. Hay que reducir el número de startups que hay de, en, en cuanto a tecnológicas. ¿Por qué? Porque si yo con, ya con el tema de datos me volvía loco, soy papá Estado y quiero controlarlo todo, y me volvía loco con la cantidad de empresas que controlaban datos... Ni os cuento la cantidad de empresas que generan eh, todo tipo de software blockchain para, eh, para tanto para bien como me imagino que como para mal, habrá de todo un poco, ¿no? Pero yo lo tengo que controlar. Primero conozco la tecnología, veo cómo funciona y cuando ya me decido utilizarlo, llamémoslos CDBC, ¿vale? Quiero tener el control sobre todo lo que se genere. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Cargarme, cargarme la mayoría de esas empresas, y hacer un monopolio, un monopolio disimulado, evidentemente. Yo permito que haya 20 grandes y 30 pequeñas, ya está. Pero eso de que haya 5.000 empresas o 23.000 criptomonedas, esto se tiene que acabar. ¿Cómo se acaba? Pues como se acaba con todo. El ejemplo de los coches, si hemos fabricado coches, ha habido 20.000 marcas, ¿cuántas quedan ahora en el mundo? Quitando la irrupción china nueva. Se han ido reduciendo poco a poco y hay marcas que en realidad son una, aunque aparezcan tres o cuatro que hayan mantenido, pues por como son iconos históricos y demás. Pero realmente quedan cuatro. ¿Cómo lo hicieron? Te corto la financiación. Y es lo que están haciendo esta vez. Te corto la financiación. ¿Con connivencia de quién? Ya lo dije ayer en el otro canal, que os dejo por aquí arriba el, el, el vídeo, ¿vale? Al otro canal, porque creo que vale la pena que lo viáis. Es más importante casi que este. Este es más una curiosidad, el otro es importante de verdad. Y suscribiros al canal, coño. ¿Con connivencia de quién? Bueno, pues hace unos años, cuando el mundo cayó y cayó con Lehman Brothers, y hubo aquella crisis tan grande, que a la que puede empezar a aparecerse esta, poco a poco, entre FTX y esto... Jo, qué raro, ¿eh? Qué raro. Siempre con conexiones a los mismos. Bueno, pues en aquel entonces... Eh, uno de los líderes que jugó un papel más activo para combatir aquella crisis... Fue la reserva la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Janet Yellen. Esta mujer es ahora la secretaria del Tesoro. Que es la institución que debe bregar con esta liquidación. Les interesa que liquiden. Si liquida... ¿Vale? sea como sea a la mayoría de esas empresas se las carga porque si toda una empresa mediana le quitas la mitad de su pasta y de su financiación la has matado la has matado y lo saben lo saben de sobra y lo que buscan es la liquidación a toda costa y encima en aquel entonces Lehman Brothers, Janet Yellen ¿vale? Joseph Gentil en aquel entonces era el CFO de Lehman Brothers, ahora es el <risa> CAO el CAO, el CAOS <risa> De, de SVB banquito, fantástico, ¿no? Silicon Valley Bank casualidad yo no lo creo yo no creo que sea casualidad, los pajean necesitaban a alguien en condiciones eh, para poder hacer estas operaciones y, y bueno pues alguien sin escrúpulos, alguien sin nada para poder a todas estas empresas dejarlas tiradas en fin, espero que a ninguno de vosotros os, os llegue, evidentemente al mercado le afecta, a pesar de eso creo que el mercado está muy muy muy muy fuerte, o sea, eh, no hemos caído prácticamente nada en comparación con lo que se cayó cuando lo de luna, esa sí fue una caída importante, luego el resto pues siguen siendo, como digo yo, aquel fue un cisne y el resto son patitos feos, nos quedan más patitos feos, esta noche veremos alguno. En fin, esto era lo que os quería comentar. Cada uno, pues ya tenéis que tomar vuestras propias conclusiones. Yo personalmente pienso que es así, pienso que está hecho, está dirigido completamente para cargarse muchas startups, comprar en muchos casos eh, patentes que haya por medio que nosotros no vamos a saber cuáles son, no lo vamos a saber, pero para eso tiene que haber daños colaterales, y está totalmente dirigido desde arriba, desde Janet Yellen a, a, al cao al del banco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tenéis vuestra propia conclusión, me la ponéis. Y como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.